Tendremos que acostumbrarnos a, a, a olas de calor cada vez más intensas y más frecuentes. El, el reciente informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático de Naciones Unidas es claro en sus conclusiones. Las olas de calor, sobre todo en las latitudes en las que vivimos nosotros, serán más frecuentes, más intensas, y, eh, sobre todo, eh, más duraderas. La zona del Mediterráneo es particularmente eh, sensible a los efectos del cambio climático. Mientras que somos conscientes de que el Ártico es digamos, el punto caliente más obvio que hay en el planeta, zonas como el Mediterráneo son sensibles eh, en especial por dos razones, la primera porque se calienta más rápido que la media del resto del planeta y en segundo lugar porque es una de las zonas en las que se eh, prevé una reducción de eh, las precipitaciones totales durante el año que pueden oscilar en el caso más optimista en unos, una reducción de un 5% hasta en el caso más pesimista más allá de un 25% de reducción que es en una zona árida realmente un impacto brutal. Es inequívoco que eh, los eh, cambios que estamos eh, observando en, eh, en el sistema climático se deben a la acción humana. Siempre ha habido olas de calor y siempre ha habido altas temperaturas en verano. Lo que no, eh, es as lo que no está asociado a la variabilidad natural del sistema climático es su mayor persistencia en el tiempo, su mayor frecuencia su mayor intensidad. Y, de eh, nuevo, el informe es claro, eh, en el sentido de que es inequívoca la responsabilidad de la acción humana en lo que estamos observando. Se puede hacer algo, se puede comenzar a reducir las emisiones cuanto antes. Eh, cada tonelada de carbono que se emita cuenta, porque, como decía antes, va a per permanecer en el sistema climático, en la atmósfera en particular, durante muchas décadas, incluso más allá de un siglo. Hay que ser positivo y, sobre todo, no hay que culpabilizar a la sociedad. Hay que tener en cuenta que está en nuestra mano hacer algo, pero tenemos que ser conscientes de que no va a ser fácil. Y, sobre todo, solo lo podemos hacer juntos, todo, toda la sociedad de, de nuestro entorno, pero, sobre todo, hay que tener en cuenta que es un problema planetario, no solo de una región o un país, es a nivel global.